Módulo Académico de Aprendizaje Telecomunicaciones Unidad Didáctica 1 Clasificación y Bloques Constitutivos de un Sistema de Comunicaciones En la primera unidad didáctica...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 para entender la forma como opera un sistema de telecomunicaciones para servir de plataforma tecnológica que provee servicios y aplicaciones de telecomunicaciones a personas y entidades. Es de vital importancia el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación relacionadas con el desarrollo temático y competencial de la unidad didáctica a la hora de establecer criterios y evaluar parámetros operativos en los sistemas de comunicaciones.